A todos bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por ver este videito espero que me acompañen después eh, bueno vayémonos en este video voy a enseñar exactamente cuánto me pagan por un lugar este video es de un dental un dental una oficina dental que yo tengo que limpiamos bueno, ya un tiempo ya. y bueno quería enseñarles más o menos el lugar espero que me, que me sigan, entonces bueno acá está el videito y después estaremos hablando de cuánto me pasa, ¿okay? Bueno chicos, acá les quiero enseñar un poquitito de acá Estamos en la zona de Bone De acá afuera de Toronto Y quería enseñarles Bueno, es un lugarcito que vamos a ir Es un dental que vamos a limpiar Y bueno, les estaré filmando un poquito más allá Y este es un poquito de acá De donde vivimos ya ah, Es como un supermercado grande Cuesta un poquito carito acá Sí, es, eso sí pero se encuentran las cosas como las de primera. Están los dólaramas. Acá la gente está haciendo su Dry McDonald's. Y acá les muestro un poquito. Acá hay un laguito. Como un laguito chiquitito. No sé enfocarles. Y ya llegó la primavera acá. Ahí está, miren que vean. Qué lindo está. Los patitos ahí después. ¡Ay, las pajaritas qué lindos! Y después todo esto de acá en primavera. <risa> es que son tan lindos chiquititos. Ya aparecieron ya, y los, y ¿no? los cocos, los cocoas. <risa> <risa> los <risa> Sí, lindos. Y acaso, bueno, se lo he puesto estamos haciendo. Acá tenemos que entrar por la parte de atrás porque eh, tenemos la llave y por ahí es el ingreso. Firmando un poquito de todo. Estamos cerca para acá, cerca al Canadá, que todavía está cerrado por el Covid, no se sabe si lo van a abrir en mayo o junio la primavera tú? Mucho dolor. Mucho dolor. Ahí está mi esposito. Dile hola a las chicas, aunque está manejando no puede decirle hola, pero ahí les mando un saludito a todos ustedes. Sol, sol, me empaña todo. Estaba todo. No, dejando, el es rumbo, estamos haciendo otro trabajo ahorita. Y bueno, les enseño acá, miren. Es el sol que no, campaña mucho y no deja. el video eh, se trata de un dental y esos espacios no, el espacio no es tan grande ustedes lo han visto hay muchos lugares dentales grandes pero este es un lugar muy pequeño muy, muy pequeño y bueno este lugar eh, lo hacemos una vez por semana eh, ahora está cerrado por el covid los lugares están como que por zonas acá de, de ontario se están eh, recuperando están como en zonas rojas en zonas los han catalogado así por zonas verdes y entonces poco a poco se están eh, abriendo los lugares y están dando como eh, eh, para que los negocios puedan abrir y, y poco a poco entonces anteriormente estaba cerrado todo eh, sí chicos estuvo cerrado todo por tiempo casi como tres cuatro meses después comenzó una vez por semana a trabajar y bueno yo trabajaba antes cuatro veces por este cuatro veces por mes y ahora este me dieron dos veces por mes y bueno, ojalá Dios quiera que esto se abra más, que pase todo esto y pueda regresar a, mí, a mi horario normal, que era una vez por semana. Eh, este lugar, como ustedes han visto, no es tan grande. Es un lugar muy pequeño. Este, antes usábamos trabajar yo con mi esposo en ese lugar. Eh, nos demorábamos mínimo media hora, eh, dependiendo porque si ustedes, bueno, si ustedes se dedican a eso, que es la limpieza, y bueno, también a los que no se dedican a lo que es la limpieza, eh, quería explicarle también referente a eso: que hay, por ejemplo, en, la, en el winter, que es el invierno, acá eh, hay la, está más la sal, entonces, este, en la sal, entonces sí, en la nieve, todas esas cosas, entonces todo eso perjudica también al trabajo de uno, ¿por qué? porque al momento que echan la sal afuera, en las veredas, para que la gente no se resbale, la gente pisa y entra con toda la sal, las botas, entonces lo, lo, lo riegan, se podría decir por todo el piso, y eso como que demora más el trabajo para uno. Pero ahora que ya estamos, como que el clima está cambiando, el trabajo es más, como que más suave, más leve. Entonces, normalmente en invierno nos demoramos de 30 minutos o 35 minutos. En el, ahora que está comenzando, que es el spring, la primavera, Creo que estoy hablando muy rápido, disculpen. En la primavera es, es mucho menos, nos demoramos 20 minutos, puede ser 23 minutos, dependiendo. Tampoco. Bueno, en este trabajo, como les digo, depende de si es que ahí, por ejemplo, estamos en el sisón, que es el, el, la temporada de invierno, existe la, la nieve y bueno, le echan la sal afuera y todas esas cosas afectan más el trabajo y hace que uno más se demore. Eh, normalmente, como les digo, media hora, pero dependiendo si vamos con más personas, lo hacemos más rápido. Depende también de, de los lugares, cuántos lugares vamos a hacer durante el fin de semana. En este, en este momento hicimos eh, este lugar y lo hicimos tres personas. Eh, bueno, nos demoramos solamente como 15, 18 minutos, dependiendo. A veces nos tomamos break, nos reímos, cualquier cosita, y, y como que corre también el tiempo. Pero bueno, eh, normalmente, como les digo, póngale ustedes media hora. Por este lugar lo hicimos... Eh, como les digo, dos veces por mes, y, y esto es lo que quería enseñarles a ustedes, cuánto me están pagando. Eh, en sí, no sé para ustedes si es que está bien o está mal, eh, cualquier comentario, por favor, déjenmelo saber acá. Capaz ustedes se dedican a lo que es la limpieza, saben un poquito más de estas cosas también, entonces este, sería bonito, bueno, me gustaría también que ustedes eh, me comenten acá en este video, si está bien, o Katy, no, mira, está muy... Muy, están bajando, pagando muy barato Entonces cualquier comentario yo lo voy a aceptar Y bueno, esto es lo que quería enseñarles Acá eh, Bueno, a mí me pagan, como les digo eh, eh, Así como de, Bueno, pues cheque A veces eh, de diferentes maneras eh, Pero acá Quería enseñarles yo yo o sea que Para enseñarles cuánto exactamente Y esto es este, Lo que a mí me pagan Por, por trabajar este, por haber trabajado dos veces por mes eh, bueno acá quería enseñar esto es lo que a mí me paga entonces, esta son dólares son dólares uh, canadienses no son dólares americanos son dólares canadienses entonces eh, bueno estos son dólares canadienses son 100 dólares que, que equivalería a uh, dos veces por mes sería 50 dólares por cada vez que voy a trabajar eh, por ese dental entonces, y cuéntenles son tres personas que hemos ido eh, Bueno, pero Como les digo, depende de los lugares que hacemos si Hacemos dos, tres, cuatro, depende de los lugares Entonces, como que conviene, ¿no? Pero, esto es lo que les, como las chicas que comento Son 100 dólares, yo no, no me gusta ocultar Decir de repente a ustedes eh, No, a mí me pagan, me estoy ganando 150, 200 No me gusta exagerar yo me gusta hablar lo que es real Eso soy yo, eso es lo que yo realmente eh, no me gusta engañarles tampoco a ustedes, mentirles cuanto decir, no, mira que dependiendo, me están pagando esta cantidad, o, no sé, no me, no me gusta mentir y exagerar. Esto es lo real, esto es lo que a mí me están pagando por ese lugar por ahora. Ahora, si es que yo traería cuatro veces por mes, serían 200. Pero esto es lo que a mí me están pagando. Entonces, este, bueno, eso es un poquito que quería compartir con ustedes. Eh, de, del trabajo que yo hago, de, este, de este, este dental que limpio y posteriormente también estaré este, dándoles a ustedes un poquito más de tips referente a cómo conseguir un trabajo, cómo hacer Muchis, muchísimas cosas, muy nerviosas, discúlpenme eh, muchísimas cosas van a venir en este canal quiero también compartir con ustedes porque yo sé que ustedes también se merecen y muchos de ustedes también quieren eh, de repente ponerse a trabajar en limpieza. Yo creo que hay trabajo para todos, chicos. Acá no hay que. Me, no me gusta a mí, no me gusta ser envidiosa, decir, no, porque si es que trabajan más y no va a tener trabajo. No, no, no. Acá, si tú haces tu trabajo bien, bien, ¿no? O sea, acá hay trabajo para todos. Creo que todos necesitamos trabajar y las puertas están abiertas para todo el mundo. Entonces, um, de esa parte sí me gusta. Uh, no me gusta a mí um, eh, ser así. Siempre me gusta. Compartir lo poquito que yo sé, lo poquito que yo he aprendido también, porque tampoco no aprendí así nada más. Eh, eh, a mí, yo aprendí, ahí me enseñaron una vez y después ya poco a poco uno va descubriendo, aprendiendo con el tiempo. Entonces, es parte de la vida que uno va, va mejorando y lo va haciendo con práctica, que la práctica uno le hace. Entonces, este bueno, y no se pierdan mis videos, voy a seguir posteando muchos más referente a cuánto me pagan, de los lugares, cómo cobran con los lugares, dependiendo de, los, de sus tamaños. Y bueno, eso es lo que quería comentarles con ustedes, a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos los que me han seguido en este video. Espero que haya sido de su agrado. Eh, cualquier comentario lo pueden hacer acá abajito. Este, estaré respondiendo lo más pronto posible. Y también los que no son suscritos están invitados a suscribirse a mi canal bueno, acá Katy Blog. Eh, les prometo que voy a seguir con, posteando mucho más videos, mucho más contenido para ustedes. Y nada, mis, mis reinas y mis reyes, cuídense, un besito para todos y que Dios me los, me los bendiga. También pueden entrar también a mi Instagram que es este, catalina960. Eh, y nada chicos, este, ahí nos estamos viendo. The next you. Uh.